Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, estreno, estrenito de escenario en el canal, estreno, estrenito de escenario y canción Pradesh, Himalaya. Pues nada, salimos con un BR de 7.3, tanques de la URSS, y recuerda, esta intro también la tienes en TikTok, por si no me sigues en TikTok. Nos metemos en este turno, hemos salido desde el lado sur de la zona... Y vamos hacia la zona Aquí detrás de estos compis que saben Por lo menos supongo que saben a dónde van No veas tú cómo se menea aquí el bicho en las vías Llevo a la velocidad 48, 49, los 50 Y vamos por la vía del tren Aquí que no paramos de menearnos Con el T-34 Ponemos proyectiles perforantes de punta redonda A ver que nos encontramos por aquí Este tuerce para la, bueno para, venga, para la derecha Para la derecha la zona está ahí por ahí sigue la vía. Estos cogen por este lado. Yo sigo atrás de ellos. No sé la zona ni cómo es, ni qué color es, ni nada. Bueno, es el prim la primera partidita. Así que poco a poco. 45. 40... Joder, ¿cómo se venía esto? Artillería, por ahí. Supongo que por ahí. Pues venga. Eh, que me salgo. Esto que es como una mina, ¿no? Pues por debajo vamos a pasar. Rapidito esto va por ahí, ahí, venga, fuera de la carretera eh, disparos, ametralladora nada, nada, ese tropieza esta es la zona, ah, perfecto, perfecto eh, el puentecito, este dispara pues, eh, aquí abajo al agua, venga, detrás del pilar aquí, tomando la zona han tirado un mito, el T-44 y nosotros tomando la zona el BMP ahí está, perfecto toma la zona, vamos a aprovechar, el humo. se han disparado Allá arriba tiene que ver un pollo ahí, carro medio Y venga de 34 no te prisa en salir. Vamos a aprovechar el humo. Más o menos, 300 Un cuadrante 400. Ahí está. Bien, fuera. Fuera del sitio. Perfecto. Disparos. Buah, este es el BMP. Pues ya ha caído. Joder, qué rápido. A ver qué nos encontramos por aquí. Venga ese compi que va por ahí arriba. carro medio, justo aquí A ver, a ver, a ver qué nos encontramos Ahora que no bueno, veo nada Carro medio, carro ligero Ahí en el respawn 500 metros, a ver, 400 Un poco más, 500, sí Por ahí, por ahí, a ver Si se va despejando, nuestro equipo capturando la zona C Si se va despejando Muy bien, a ver si se va despejando la cosa Ahí vemos algo Nada, nada, nada. y compio, el T-44 está justo ahí. Ahí pegadito a esas rocas de ese puente. Y por aquí no se ve ni un alma. A ver, a ver, a ver, a ver. Buah, me pilla mal, ¿eh? El terreno hacia arriba. La depresión del tanque ruso que no baja. Nos quitamos de aquí. Ojo que por ahí había un carro medio. Según estos. A ver, ¿qué hay por aquí? T-44 hasta aquí. Apuntando. A ver, por allí. ¿Qué es esto? ¡Ah, impacto! Tanque americano. Venga, recarga. A por él. Vamos, vamos, vamos. Pues así se va a escapar y todo, ya te digo. Pues pues sí, pues se escapó. <ríe> demonio. No he dio tiempo aquí a. Eh, mi cómplice dispara. Perfecto. Creo que se le ha crujido. A ver, he hecho un vistazo por aquí. Sí. Hombre, visitante. ¿Esto qué es? Tanque americano. Carro pesado. 32 puede ser, esa marca no es buena. Bueno, aquí pegada a la roca no. A ver, ah, maldita depresión. Ahí la marquita. Pues no está muy lejos. Relativamente no está muy lejos. Fuego de artillería. A ver, por dónde podemos asomarnos rápido antes de que este tío se escape, que está justo ahí y encima de lateral. A ver, a ver. Nada, nada. Aquí ah, tecito, no te muevas. Venga, venga, espérate. Nada, si al final.. ¡Mierda! Voy a tener que subir aquí a la carretera Capturando la zona Aquí estoy muy dispuesto Venga, 300, 400 Bingo, ahí está, destruido Ah, Leña Ahí está el colega, lo he dicho Me he expuesto demasiado Es carro medio, ¿no? El que ha marcado antes, bueno, ahí está A ver, ¡Ah, estoy solo Estoy solo, estoy reparando ¡Ah, Estoy a su merced La muerte está al llegar Venga, tío. Joder, qué malo eres. <risas> Aquí nadie, está la peña muy lejos. Ahora, listo. Venga, has tardado mucho, M48. Hmm. Había otro por detrás. ¿Con qué salimos? El Object 120. Este es el que marca junto con el BMP el BR de esta partida, el 7, 3, 7, 3 pues venga vamos con el objeto. a la carga, pues otra vez a la zona a ver otra vez a la zona al túnel, al dichoso túnel ah, venga, no tropiezas, tío perdemos velocidad hay que atacar el punto A ¿eh? que lo hemos perdido Cargas huecas y proyectiles de flecha. Estos sí son letales. Obje 120. Lata de anchoas con un cañón potente. O sea, una penetración de blindaje. Joder, olvidaba yo cómo se meneaba esto. Hmm. Recuerdo antes cuando hemos salido que ese BMP cogió, se ve que ya conoce esto, cogió por el, por la parte izquierda. Por aquí donde está la carretera. Pero pues nosotros vamos a subir por aquí echar un vistazo desde aquí arriba aproximadamente 400 en la zona B pues por ciento, 500 metros estaremos de la zona, de la zona A, dicho antes B no, zona A en 500 metros nos sobra aquí para zumbarle y reventar al que se nos ponga tiro venga, vamos a echar un vistazo desde el puentecito, a ver qué hay marca, eh, la zona B la están tomando ¿Y es esto? Cadáver. Humito. Cazacarros. Marcan cazacarros por ahí. A ver dónde está ese cazacarros. A ver si lo vemos. Este cazacarros es compi. Y por aquí yo no veo nada. Nada, nada. Ahí está la marca. Carro medio. Claro, pues dónde tira el humo? Estará el pollo destruido parece Venga, vamos a avanzar un poco más a ver si vemos algo no, de nada, nada nada. jaleo pero nada Hay disparos cadáveres cadáveres nos estamos apro aproximando hacia, hacia la, lo que es la zona B también, a ver de ahí, ¿qué es lo que vemos? No veo nada. El que esté por ahí se esconde bien. Mi compi es eh, cazacarros, ese asu 85. Ahí va con los cojones hacia la zona. Hacia la zona A. Bueno, pues nosotros vamos a coger esta carreterita. Vamos a echar un vistazo para hacer la primera partida, nos vamos a pasar un poquito en el 48, ese compi lo tenemos justo ahí delante. Y vamos a ver cómo se ve el panorama desde aquí. Disparos. Vamos a aprovechar la depresión del terreno, nos vamos a meter aquí abajo en este agujerito. Y vamos a echar un vistazo. Explosión por ahí. Nada, nada, no sé, nada El jefecillo está ahí bastante lejos ¿eh? está, pues, pues casi en el respawn Qué buen avance Ahí hay disparo de ametrallador ahí arriba A ver, maldita depresión No podemos hacer nada Joder, macho, aquí con este bicho A lo que le demos aquí en este escenario Lo podemos reventar, pero claro La maldita depresión me voy a tener que, que subir un poquito más arriba. O irnos hacia atrás. A ver si podemos subir un poco más el morro. Nuestro equipo ha capturado la zona. Lleva ventaja bien la A, la C, vale. La B, no. Ahí están los disparos. ¡Hombre! Este me ha visto. ¿Dónde estás, colega? Por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Casi en el respawn. 1, 2, 3, 3, 4, 1200 aproximadamente, vale a ver, a ver no me gusta nada, esto de aquí en medio de la carretera a ver el ah ¡Oh! M3 Bradley había visto antes a la izquierda, alguien, alguien escribió algo sobre Bradley y claro nada. venga, el IS6 vamos a salir con un poco más de músculo pero esta vez vamos a cambiar el el Vamos a salir desde aquí, desde la derecha. Vamos a explorar esta parte entre B y C. Venga, ahí es. IS. Y ese 6 me da buenas partidas de vez en cuando. Estos escenarios, pues, para un carro como este, que tiene buen blindaje, es bastante rápido. Está bastante bien. A ver qué hay aquí. ¡Bah! Oh. ¡Qué bonito! Mucha agua. Esto es una presa, ¿no? Sí, buenos paisajes. Pero, venga, vamos a quitarnos rápido de aquí. Ahí, venga. Como digo, siempre no tropieces y pierdas velocidad. Pues, a ver, ¿por dónde bajamos? A ver, a ver, a ver. Por aquí. Venga, aprovechar la cuesta. Nos rompamos. Con cuidado. Vamos. A ver Ah Muy mal Perdí toda la velocidad que llevaba Es que vaya subida Venga, en segunda, acelera Y ese Este río, a ver Esto parece que es poco profundo ¿No? Sí, parece Vamos rapidito A buscar recodo ahí Entre esos árboles, esas rocas Cerca de la zona C y B bicicletas yo creo que estamos relativamente lejos de los de los enemigos estas rocas son de estas que se atraviesan. hay ciertas cosas que gallin en mi opinión debería de mejorar este tipo de rocas o incluso las paredes Eso es que puedes meter el cañón a través de una pared el enemigo está capturando la zona c ah pues estamos justo en el sitio uh -huh. la es nuestra, la vela estamos tomando la C la estamos perdiendo hay gente demasiado adelantada carro a medio, a la derecha y a ver por dónde cruzamos esto parece que no tiene mucho caudal tiene... es bastante anchito pero profundo parece que no pues ya estamos aquí a la izquierda de C si avanzamos más nos vamos a pasar de largo a ver, vamos a ver bien, bien, bien, así podemos cruzar sin pegas Parecía que sí, se veía bastante. Parece que se veía el fondo, pero claro, la primera vez. Bueno, ya lo sabemos. Han tomado C. Estamos aquí. Vamos, y ese. El problema es que eres muy escandaloso. Madre mía. A ver. Zona C. 320 metros de la zona. 310. Hay que hacer algo más, y ese, no puede ser que aquí el T34 ha matado uno el objeto ni se ha mojado. Y nosotros ya tenemos que empezar aquí a hacer algo. Estamos explorando. Eh, está bastante bien este escenario. Muy chulo. Los sitios para camuflarte, un escenario para tener buenos tanques con un buen blindaje. Capturando la zona B, la estamos perdiendo, pero qué cojones. Eh, dispara, ¿quién dispara? ¿Qué es eso? Hombre, se mueve ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Un Lorraine? Sí eh, 400 A ver Ahí va Muy bien Te estrenaste IS Estreno En Pradesh IS6 Primera víctima Cazacarros Pues estamos aquí Al lado de C Ve que la están tomando Ahora están tomando la zona Vamos bastante bien Pero claro Perdemos a... Si os toman B y C está perdida, pues... A ver, antiario que me siguen, compi. Vamos a echar un vistazo rápido a ver qué vemos. Disparos, explosiones. Mm -mm. A ver, a ver, a ver, a ver. No vemos nada. Y no significa que no estén. Pero C está ahí al lado. Así que yo creo que ya es hora de jugársela. Se va a meter por aquí, no por aquí al lado de las sombritas, estas estamos al lado de C. Pues ya está, a por C. No, la estamos perdiendo. A, ah, exactamente, la acaban de tomar. B, la estamos tomando. Muy bien, B, la acaba de tomar. Y nosotros vamos a por C. ¿Quién ha sido el que tomó C antes? ¿Puede haber sido el cazacarros este? Pues sí, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver, ¿qué se cuece por aquí? Ah, venga, venga, date prisa. Muy bien, estamos en C. A ver qué nos encontramos. ¿Esto cómo es? Ahí estamos, pisando C. Nos pegamos aquí, por si las fly. A ver. Venga, el anti que me acompaña, el compi, está a punto de llegar. Esto estoy pisando ya C. No tengo ni idea de por dónde se pueden esconder aquí los propios estupendo hombre compi aquí estamos ¿qué tal? aquí tomando un poquito de c. venga también para ti hay disparo captura mira, hemos capturado pero hay un disparo ¿de dónde he venido? de ahí arriba, ¿no? echamos un vistazo rápido ahí está míralo, míralo a ver qué es esto Qué esconde, ese tío está a ver esa marca, no, no vale, no vale no vale un poco más abajo, ahí pues no está muy lejos no llega, a... puede ser 400, 300 metros mi copi creo que ha volado ahí está el colega, a ver, a ver asómate, asómate a 300 míralo, míralo, míralo ahí está, el ¡Oh! fallé me quedé corto, creo, ¿no? me quedé corto, bueno, esto está casi ganado, muy bien, muy bien, me he quedado corto, me está molando bastante este escenario, me está gustando bastante, venga, recarga, vamos a por este tío, somos el único que estamos aquí, ya sabes, él nos tiene cachados, 300, a ver si el ajuste fue bueno, y me quedé corto, bah, ¡Eh! casi que me das, tío, ay, otra vez, ese disparo se me ha ido, otra vez, y esto hombre, hombre, si es que hay otro tío más aquí, tenemos a dos pajaritos está el de aquí arriba y este que acaba de ya decía yo que la recarga ha sido demasiado rápida tenemos a otro pajarito más, mi compi ha caído cojonudo, yo estoy aquí solo eh, ah listo, me acaba de destrozar el cañón. menuda putada ahí está el colega, T26-E5 venga, meneate, meneate, impacto ah, este su merced Venga, y el, otro de ahí, y el otro que está arriba también me dispara Cojonudo. Venga, este también Muévete, muévete ¿eh? Menos mal que es este un tío duro Con el objeto hubiéramos caído al momento Venga, ese tanque pesado que viene por ahí echa un cable, tío Hay que reparar, ya lo sé Pero ¿cómo reparo con este tío aquí? Veníate, veníate A ver si el otro llega y me echa un cable Impacto, otro más ¿Cómo aguantas? Venga, el tío recarga Y sigue otra vez ahí, ¿eh? Así, la ampliadora. Puedo reparar, joder. Madre mía. Ese dispara. Este también. Joder, qué estrés. A ver, este dirá, vega ¿Por dónde te arreo? ¿Por dónde? Venga, por dónde vas a tirarme. A ver, joder, tío, si está tan cerca. Este tiene ciento. 175 metros de penetración. Los proyectiles de este bicho. Ahora quieres tomar. Tomar ceno Avioncito. Venga, un avión. También. Venga. Más gente. Joder, ese tanque pesado que está por ahí, macho Venga, ahora... Eh, no quieres tomar C Ahora que vienes a buscarme la vuelta por el lateral A ver, ese va a intentarlo por el lateral, desde cerca Venga, muévete, muévete Joder, cómo aguanta el IS-6 Venga, otra vez el avión, venga Ah, ahora sí Ahora sí que me he dejado cao A reparar 36, 35, ah, estoy a su merced Venga, venga A ver qué quieres hacer Joder, nada venga, 26, 25 vale joder macho, venga anda, anda venga, dispara otra vez 16, 15 yo lo disparo con la metedora así por lo menos no lo voy a dejar ver tan fácilmente los remaches en los tornillos que yo llevo aquí, 8, 7 6, vamos joder, venga, vamos 3, 2, 1 vamos, toma Joder, con los cojones tío Ahí va, ahí va Eh, disparos, ¿de dónde? De ahí arriba A ver, a ver, a ver, otro más No nos olvidemos del pollo Ahí tenemos, dos tíos Dos pollitos A ver este, este 400 A ver esta Es que no sé No, creo que no, pelín corto 21, 20 Estoy reparando todavía son dos, parece que es un inglés y un alemán, creo, creo A ver, fuego de artillería, venga, y el avión, ¿dónde está? Que venga El enemigo está capturando la zona C, ¿quién? Ni puta idea Nada, se me va arriba ese tiro Joder, macho Todo rodeado, estoy Venga, vamos recarga por este Ahí, a ver, a ver, a ver Un poco más de 400 puede ser nuestro equipo zona a, 23 segundos. Venga, recarga, vamos, vamos. 550, vamos a ver, vamos a ver. Toma ya, ahí va, cojones. <ríe> Venga, ese se esconde. ¿Quién ha tomado 12? No lo sé, 9, 8, 7, joder, macho, ¿cómo se ha aguantado, tío? El... Venga, que se escapa el pájaro, espérate un poco, hombre, que uno. Ah, se escapó, bendito. Si no te pillo. No, me ha faltado nada, bueno el pajarito este del puente sigue aquí arriba vamos a ver quién ha tomado, c, no sé si, a ver, c, c, c. vamos para atrás, marcha atrás, marcha atrás, a ver quién hay por aquí a ver, a ver, a ver, a ver, marcha atrás y ese, ahí está, bueno ahí está el colega, extintores venga JPZ misión cumplida, joder, cojonudo, tercero en el equipo Vaya partida más buena de en Prades y el S6 se han portado de una manera espectacular. ¿Cómo ha aguantado el tío? Joder. Vaya. Bueno, si te gustan mis contenidos recuerda a ti darle un buen like. Es la mejor manera de apoyar el canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Abajo te dejo los enlaces del escuadrón Ibis de Discord, Facebook e Instagram del escuadrón. Y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte. Qué buena partidita en Pradesh. Qué buen debut. Ahí está, y encima un trofeo de batalla. Y déjame tus comentarios. ¿Qué te parece este escenario? Si te ha gustado la partida. Lo dicho. Bueno, nos despedimos aquí con este debut. Este buen IS6 que ha hecho una partida espectacular aquí en Pradesh. Y como digo siempre... Nos vemos en el próximo. Y considera suscribirte. Chao, chao.